Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy traigo un especial donde voy a estar hablando solo, así que no sé si eso es bueno o malo huye o quédate, lo que tú quieras, yo creo que va a merecer la pena porque voy a hablar de algo que me flipa, que es la experimentación. Y voy a compartir nueve grandes aprendizajes que hemos tenido desde, desde Product hackers experimentando con e-commerce de todos los tipos y todos los tamaños. Además, este contenido está muy vinculado al libro que estoy escribiendo ahora, que es Experimenta o Muere, como es un nombre así potente para llamar un poquito la atención, donde hablo de la cultura de experimentación en las empresas y como yo creo que es el, el gran siguiente hito eh, para el desarrollo de muchos negocios. Como contexto, para mí eh, estamos viviendo un momento de la historia donde están pasando cosas muy interesantes y donde vemos en otros negocios, ya no solo en el software, que es donde no solemos trabajar, no movemos mundo web y este tipo de cosas, sino que en cualquier lado empezamos a ver un cambio de tendencia. Y a mí hay un hecho singular que, que me llama la atención y me gusta, que tiene mucho que ver con el espacio, que es algo que nos flipa en Product Hackers, que tiene que ver con los Musk, y es que el 29 de diciembre, eh, es el 21 de diciembre de 2015, el primer Falcon, conseguimos que el primer Falcon 9, que es un cohete que a lanza al espacio, pues aparcara de vuelta, ¿no? Volviera a la Tierra tu, tu, tu, tu, tu, y se quedara de pie. Eh, dando comienzo a una nueva era espacial en, en la que se reutilizan eh, los cohetes. Y cuento esto como, como, como una forma de enlazar la experimentación, como una forma de entender el mundo. Para llegar a ese punto, eh, bueno, pues. Eh, Elon Musk lo, lo que hizo es experimentar muchísimo, probar muchas cosas y de hecho durante mucho tiempo hubo muchas noticias pues de, de Starships, ¿no? de, de, de naves de SpaceX que explotaban y salían en la prensa y esto evidentemente pues no es algo que a nadie la, eh, eh, le apetezca, pero es algo ne necesario. Para llegar, a, eh, para llegar ahí. Entonces, una de las cosas y, y, y la visión que ha tenido Elon Musk eh, sobre el mundo del espacio y su foco en reutilizar absolutamente eh, eh, estos cohetes, no hacer un cambio brutal en el planteamiento del, del sistema de cómo se envían cosas al espacio, donde antes enviabas algo al espacio y el cohete no se podía reaprovechar y eso tenía unos costes brutales, pues desde que Elon eh, empieza a trabajar en todos los cohetes reutilizables y después de pasar una travesía por el desierto donde evidentemente tuvo que aprender mucho tuvo muchos tortazos, experimentó muchas cosas que no funcionaron, fue encontrando aquellas cosas que funcionaban y gracias a eso los costes de poner un kilogramo en, en, en el espacio pues han reducido eh, notablemente, ¿no? al final hemos eh, trae, bajado en varios órdenes de magnitud los costes de mandar algo al espacio haciendo posible que a día de hoy pues, se puedan mandar cualquier persona un, un pequeño satélite al espacio. De hecho, eh, justo mira, ayer, eh, siento ayer el, el día que, que con respecto al que estoy grabando, no no al día que estás escuchando, pero justo veía que la gente Platzi, que lo estuvimos por aquí por, por el podcast y que es una plataforma educativa eh, muy potente, pues ellos están mandando un, un satélite al espacio que está en una de las naves de, de Elon porque esto es posible a día de hoy porque tiene unos costes de unos pocos miles de dólares cuando antes hubieran sido decenas o cientos de miles de, de dólares. Eh, y aquí evidentemente no, no, no se llega porque sí, es decir, no se cambia, no se transforma las reglas del juego de una industria de la noche a la mañana porque sí, sino que ha habido una apuesta por experimentar. Al igual que, que la NASA y el acercamiento clásico al poner un cohete en el espacio es un acercamiento muy seguro, muy, oye, no vamos a dar ningún paso sin, no, sin estar absolutamente seguros de que va a funcionar y vamos a poner todos los mecanismos para que no haya ningún problema, que es, que, que, que no está ni bien ni mal, no es una forma de hacer las cosas. El problema de eso es que, que no permite encontrar innovaciones, ¿no? Te estanca mucho en, en, en asegurar calidades, asegurar procesos, sin ir cada vez más lento y que tus costes se mantengan estables. De hecho, los costes de poner un kilo en el espacio, un, algo en el espacio, se han mantenido estables desde los años 60 hasta los comienzos de los 2000. Y solo es a partir de la entrada de, de SpaceX cuando esto empieza a bajar. ¿Cuándo? Viene alguien al mercado y dice, a partir de ahora los cohetes espaciales no van a ser este proyecto cerrado, seguro, que tenemos claro lo que vamos a hacer, sino que vamos a hacer un proceso interactivo donde vamos a probar cosas. Vamos a probar cosas con el objetivo de encontrar esta innovación. Esto es un poco un cambio de paradigma que si lo puede hacer Elon con, con cohetes, que son cosas que valen mucho dinero, ¿no? Y te puedes hacer un experimento donde si te sale mal, gastas millones, ¿por qué no lo vamos a hacer en otros entornos? En nuestro caso en Product Hackers, pues trabajamos con más de 80 compañías de todo el mundo, ayudándolas a crecer integrando la experimentación en, en, en sus procesos, ¿no? Integrando este enfoque. Eh, no hacemos explotar naves espaciales, pero pues sí que a veces se nos explotan pequeñas cosas, pero a cambio lo que conseguimos es encontrar son palancas de crecimiento. Y para experimentar un poco con, con, con sentido, ¿no? Para enfocar la experimentación hacia un sitio donde nos aporte el máximo valor, porque si no la enfocas bien, también puedes acabar aprobando muchas cosas que no funcionan y, da, y no dar con las palancas que aportan a, a tu negocio. Antes de lanzarnos a experimentar, nos apoyamos en un concepto que se llama el Goitri, que algún día traeré al podcast a, a, a Luis Díaz del Dedo, que es el creador, bueno, o sea, produja X, el que ha creado el concepto de Goitri, para que lo explique en profundidad, pero en definitiva el Goitri es una, una forma, una estructura mental, y una estructura de trabajo que nos permite a partir de cuál es la Norte Star o la métrica principal que queremos eh, optimizar, nos permite pensar por debajo de esa North Star cuáles son los objetivos concretos eh, que queremos incrementar. Eh, vamos a poner, por ejemplo, como North Star, eh, prendas vendidas o facturación de un e-commerce. No me gusta que las North Star sean facturación, pero, pero por simplificarlo, ¿vale? este mensaje, la North Star va a ser la facturación de tu e-commerce. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos? Es decir, ¿cómo podemos incrementar KPIs que me ayuden a crecer la, la, la North Star? Pues yo tengo que en un e-commerce la facturación es tráfico por conversión, por valor medio pedido, por recurrencia, pues pu puedo elegir, oye, pues me voy a centrar en, como todos, todos los costes de captación están muy caros, no quiero trabajar de tráfico, me voy a centrar en conversión y me voy a centrar en recurrencia. Vale, ya tengo mi North Star y abajo dos objetivos. Debajo de cada objetivo... Lo que a ver cuáles son las oportunidades que tengo para mejorar cada uno de esos objetivos. Oye, voy a trabajar la conversión y veo que en el checkout se me cae mucha gente. O sea, que tengo un, una oportunidad de simplificar el checkout. Tengo una oportunidad de añadir métodos de pago. Tengo una oportunidad de hacer un proceso más simple, en recurrencia. Tengo una oportunidad que es lanzar un programa de fidelización. Tengo una oportunidad que es hacer descuentos incrementales. Ponemos todas las oportunidades y debajo de cada una de ellas definimos ideas concretas de cómo lo vamos a hacer y debajo experimentos. Entonces, lo que te permite el Goitri es decir hacia dónde quiero ir y bajar estructurando mentalmente cómo podría acabar llegando y acabas definiendo en cada línea un experimento que es algo concreto que vas a de tipo muy MVP, algo muy pequeñito que te va a permitir validar si la, la hipótesis ¿no? si el camino que tú estás decidiendo tiene sentido o no la idea es si puedo poner 20 experimentos en, en, en funcionamiento hacer test AB o cualquier otro tipo de test con ellos voy a ver cuáles son las cosas que me han funcionado y cuáles las que no las de los 20 habrá 3, 4 que me funcionen bien lo que hago ya es implementarlos bien y he encontrado 3, 4 palancas de crecimiento que me van a ayudar a subir esa North Star con distintos objetivos. De esta forma acabo teniendo experimentos que tengan sentido. A día de hoy hemos lanzado más de 1,530 experimentos en todos nuestros clientes. Con aproximadamente 560 éxitos, que está muy bien. Entendido, éxito como algo que nos ha dado un resultado positivo, que nos ha permitido encontrar una palanca de crecimiento en mayor o menor medida. Algunos son grandes hits, que nos permiten eh, palancas de crecimiento muy fuerte Otros son más moderados, pero al final el crecimiento se compone en base a pico y pala e ir encontrando palancas que te ayuden. Y luego unos 970 aprendizajes, que son situaciones donde o nos hemos quedado igual o, o incluso hemos estropeado una métrica al poner el, el experimento, como es un test B, al final tiene un impacto muy pequeñito, pero hemos visto que ese experimento no, no nos permitía subir, nos dejaba igual o nos bajaba. Pero muchas veces ese aprendizaje nos da alguna clave nueva que nos permite iterar y nos lleva a un éxito, ¿vale? Por eso lo llamamos aprendizajes más que errores, fracasos o lo que sea. De, de cada cosa que no ha funcionado sacamos un aprendizaje, ¿vale? Pues de todo este análisis hemos aprendido muchas cosas y muchas más que nos queda por aprender porque nos queda todo por hacer. Pero voy a reflejar la, las nueve eh, que yo creo que más nos han impactado. La primera es que incluso pequeños cambios... Pequeñas tonterías que a veces las cuentas y hasta, sinceramente, hasta te da vergüenza como diciendo, joder, ¿me estás pagando para hacer esto? Pues sí, pues pequeños cambios pueden conducir a grandes resultados o a muy buenos resultados, al menos para, para resolver un problema concreto. Y muchas veces lo que nos damos cuenta es que hay como una cierta inercia por no aplicar estos pequeños cambios porque se te dice, no, sí, esto ya lo he pensado yo. Vale, pero ¿lo has hecho o no lo has hecho? claro, sí, pensar todos pensamos muchas tonterías o muchas cosas, pero esto lo has probado o no lo has probado. Otras veces es tan tonto el cambio o tan simple que la gente como que le da reparo probar o, de, o, o, o piensa que eso no puede tener un impacto y al final lo que estamos haciendo continuamente es limitando las posibilidades de crecimiento. Entonces, oye, prueba hasta pequeñas cosas, ¿vale? Eh, creo que ya hemos hablado otras veces en el podcast de la metodología ICE y si no también haremos luego en especial. Al final lo que hacemos nosotros mucho es para cada experimento o, o cada idea asociada a cada experimento, valorar eh, cuál es su posible impacto en el negocio, si me va a potencialmente aumentar mucho o no el negocio eh, y, y la confianza que tengo en que funcione o no y la facilidad. Entonces, al final, eh, pequeñas cosas que son muy fáciles de usar van a tener como ese IS, esa facilidad muy alta y a lo mejor el impacto es pequeño, pero por el mero hecho de que son muy fáciles de implementar, eh, pueden estar muy bien priorizadas y me va a merecer la pena probarlas. Entonces, si hay algún cambio pequeño que te merece la pena probar, eh, que te lleve poco tiempo, pruébalo. Nosotros, nosotros lo llamamos Quick Wins porque te puede dar un buen resultado. Un ejemplo, y esto lo hemos hecho pues, en, en sitios eh, clientes y amigos súper potentes como, como Blue Banana, pero también lo hemos hecho en Hawkers y en otros eh, clientes, es eh, que nos hemos dado cuenta que a lo mejor tienen páginas de categoría, listings de categorías con muchos productos, que son relativamente poco diferenciados en el sentido, por ejemplo, en, en un ejemplo, si, si estás viendo el vídeo, es un listing de categoría de camisetas de, de Blue Banana, eh, si, estás, eh, si estás escuchando el audio, pues te lo imaginas, no, es un listing de, de camisetas, hay muchas camisetas, cada una con un color, Evidentemente hay algunas que te pueden gustar más que otras. Yo he visto mucho de Blue Banana, entonces a mí hay algunas que me gustan más que, que otras. ¿no? Hay una serie de colores que me, que me flipan bastante de las tonalidades que tienen y voy directamente a ellos. Penalizando el comportamiento de los usuarios, nos damos cuenta que hay mucho usuario que está viendo el listing de categoría y no acaba visitando ningún producto porque no sabe elegir, eh, porque al final le, le apetece a lo mejor tener algo de la marca o incluso, pongámonos un caso muy paradigmático que es claro, es voy a regalar algo a alguien, pero veo un montón de camisetas y no sé cuál elegir. Pues para combatir este problema, una de las cosas que hemos aprendido es que destacar algunos pocos productos con alguna etiqueta tipo eh, Most Wanted, que es más deseado, más vendido, Top Seller, este tipo de cosas, lo que permite es a esta gente que está indecisa es decidirse por un producto. Entonces en estos casos conseguimos que visiten la ficha de producto y acaben comprando. Con algo así... Eh, hemos conseguido aumentar un 46% las visitas a la ficha de producto, de los productos destacados, y un 161% eh, los productos añadidos al carrito del producto que estoy destacando. ¿Qué quiere decir? Esto no quiere decir que de repente tengo más un 160% de ventas. Eso sería la bomba. Pero no es así. Lo que quiere decir es que ese producto que destaco, ¿Vale? Consigo aumentar sus ventas un 160%. En el impacto en ventas total, estás hablando de un porcentaje, un incremento total, pues 3, 4, un 5%. No es tan fuerte, pero es suficientemente notable. Pero lo más interesante es que estás consiguiendo que usuarios que antes visitaban un listing de, eh, de categoría y se iban, acaben visitando una ficha de producto y acaben comprando. Es decir, estás aprovechando usuarios que se te iban a ir y estás consiguiendo que te acaben comprando. ¿Por qué? Porque les facilitas la toma de decisión destacando eh, estas eh, etiquetas en los productos. Otro aprendizaje que, que, que hemos tenido y que repetimos siempre, y de hecho es casi una, una máxima de la compañía, es hacerlo sumamente fácil todo. Tan fácil que parezca hasta tonto, ¿no? Make it simple, stupid, como dicen lo, los americanos. Simplificar cualquier cosa que se nos, eh, nos ocurra. Y, y aquí tengo un, un ejemplo muy claro, es que nosotros hemos trabajado, por, eh, por ejemplo, con Verti, toda la parte de contratación de seguros online. Tenemos un, un caso de éxito publicado, por si queréis un poco indagar. Pero una de las cosas que aprendimos con ellos es que eh, tenían un, una landing donde llegaban los usuarios. Verti eh, eh, es una aseguradora, y puedes asegurar tu coche, tu moto, tu casa, tu mascota. Tienes muchas cosas. Entonces, la gente llegaba a una landing donde había un mensaje un poco general de Berti Oye, las cosas han cambiado, pero sigues buscando un seguro que se adapte a ti. Berti o falso, es un mensaje de marca que está bien. Eh, un, un CTA que no destacaba mucho, te llamamos, que apenas se veía. Y luego tenías que elegir el producto. Y ya comenzabas un poco el proceso. Es decir, llegas a una, una landing, eliges qué producto quieres. Y, y luego en siguiente pantalla ya empezabas un poquito a meter datos. Nos damos cuenta que aquí pues, había muchos usuarios que llegaban aquí y no hacían nada, se iban. Y que incluso les, co les costaba eh, comprender eh, un poquito esta página. Entonces hicimos un experimento simplificando todo el proceso, tratando de reducir el número de clics necesarios para hacer algo. Eh, este experimento está basado en varias premisas sacadas de los datos. Uno de ellos es que la mayoría de la gente acaba eh, eligiendo un seguro de coche. Entonces decíamos, pues en lugar de elegir cualquier seguro, vamos a permitir que elijas el seguro, pero vamos a como predefinir que estás eligiendo un seguro de coche. Entonces ahora llegas a una landing donde tienes como un selector de qué tipo de seguro, pero preelegido está el de coche y tenemos un ejemplo. El mensaje es calcula tu seguro en dos minutos. Desde solo, en lugar de 300 euros, pues ahora son 180 y ejemplificando cuánto te puede bajar el, el seguro y con un botón, un CTA, que es muy... Calcular mi precio ahora, tratando que la gente vaya por el contratador online o si no, un llámame ahora. ¿Qué es lo que hemos hecho? Transformar una landing donde el usuario primero tenía que elegir el seguro y no veía la propuesta de valor de Verti de que iba a conseguir un mejor precio. Eso no quedaba claro en primer paso, tenías que ir al segundo lo transformamos en un, en un modelo donde de primeras ya tienes preelegido un producto que es el más habitual, el de coche, donde tienes eh, una, la tu propuesta de valor eh, muy clarita porque te ponemos un ejemplo de, de ahorro y donde te decimos claramente lo que puedes hacer, que es calcular el seguro en dos minutos y que puedes hacer el proceso. Solo con esto, simplificando todo, hemos conseguido un, un incremento del 9,76% de nuevos clientes que llegaban a la landing y se acaban haciendo eh, clientes. Simplificando, haciéndolo, lo más simple posible, ¿vale? Para, como digo yo, para, para, para mí mismo, ¿no? Para, para gente que tenemos escasas capacidades como soy yo. Eh, punto número tres, y aprendizaje muy potente también. Eh, muchas veces tenemos que experimentar para trabajar menos, ¿vale? No pensemos eh, solo en hacer experimentos que nos lleven mucho curro, sino que a veces la experimentación nos puede ayudar a... a a desbloquear cosas, no a probar algo que me podría llevar mucho trabajo, pero hago una versión muy simple, la, la pruebo y miro si me va a dar buenos resultados o no antes de dedicarle mucho trabajo a algo. Y, y voy a explicarlo con un ejemplo que queda más, más claro. Estuvimos trabajando eh, con los chicos de, de Corner Job. Eh, el Corner Job es un, un portal donde eh, pues hay ofertas de empleo y la gente se puede apuntar a estas eh, ofertas de, de empleo. Eh, evidentemente hay un interés pues, pues tener tanto gente que publica ofertas de empleo como sobre todo mucha gente desapunte a las ofertas de empleo porque eso es parte del motor, cuanta más gente había apuntadas a, la, a las ofertas de empleo pues las empresas ven que Cornelio ve más potente publican más ofertas y se genera eh, ese flywheel de crecimiento que es lo que, que buscamos, en un momento determinado, eh, eh, nuestro equipo junto con el equipo de Cornario, pues llegan a un, un pensamiento que es si permitimos que los usuarios guarden sus búsquedas de, de empleo vamos a facilitar que se registren porque claro, había mucha gente buscando pero que no se registraba porque no encontraba nada que le, que le podía interesar y por lo tanto si no, no se registran, luego tú no les puedes ir enviando otras ofertas de empleo que le pueden interesar y no tienes a, algunos mecanismos de crecimiento interesantes entonces la hipótesis era si permitimos que una vez que hagan una búsqueda si permitimos que de alguna forma puedan guardar esa búsqueda para luego recordársela y mandarle cosas y tal, ¿vamos a conseguir que la gente se registre? Esta hipótesis, de bueno, si la desarrollas completa, pues suponía hacer un, un desarrollo en, en la plataforma, y iba a costar tiempo. Entonces dijimos, antes de ir para, para, para hacer mucho trabajo, lo que vamos a hacer es un smoke test, un test de humo. Entonces lo que hicimos es, Simplemente que cuando hacías una búsqueda salía un, un pop-upcito, que es algo muy fácil de, de implementar, y te decía, guarda esta búsqueda, botón, guardar ahora. Lo explicamos un poquito mejor, ¿vale? Pero guarda esta búsqueda, guardar ahora y cuando la va a guardar le llamamos una pantalla de registro, pues ven, explicando que se tiene que, que registrar, que es una pantalla de registro y asistente. Y lo que hicimos fue medir, medir todos los pasos y veíamos que, que sí que había bastante gente que daba al, al botón. De, de guardar la búsqueda, pero luego cuando llegaban a la pantalla de registro no se registraba casi nadie. Es decir, había cierto interés en lo de, eh, lo, lo de guardar la búsqueda, pero no era suficiente como para conseguir miles de los usuarios. Entonces, el, el conclusión y aprendizaje de este test, que a veces el, el aprendizaje, lo que decíamos al principio, no son aprendizajes, pues que no merece la pena dedicar desarrollo a, a todo esto. ¿vale? Experimento número cuatro o aprendizaje número cuatro de los experimentos, eh, que también es, está relacionado con el anterior, pero es un poco distinto, es que puedes experimentar para reducir tu backlog. ¿Vale? Es muy habitual en producto en desarrollo tener un backlog de cosas a hacer, un montón de funcionalidades y movidas que quieres, esto en todos los lados pasa. Particularmente en los e-commerce siempre hay un backlog de mil cosas a hacer y mil herramientas que integrar, pero claro, no sabes, la mayoría de las cosas que entran a desarrollo luego, pues no tienen el impacto en negocio que esperabas, ¿vale? Entonces, nosotros lo que eh, proponemos para los clientes y lo que hacemos muchas veces con ellos es priorizamos todo lo que hay en el backlog de desarrollo de producto con ellos utilizando la metodología ICE, tanto os he contado, miramos el posible impacto de cada cosa en negocio, la confianza y la facilidad de implementación y lo que hacemos es ponderamos estos valores y, y priorizamos aquellas ideas que tienen un mayor posible impacto, que son más fáciles de usar y que tengo, o sea, de implementar y que tengo mayor confianza. Es decir, bueno, bonito, barato, arriba, genial, ¿vale? Más impacto de negocio y más fácil de, de hacer o más barato de, de desarrollar. Y lo que está arriba del backlog, por lo general, lo implementa el equipo de, de cliente directamente porque, porque tiene mucho sentido o muchas veces ya lo están implementando. Eh, y nosotros lo que hacemos es lo que no esté implementando el equipo de desarrollo, si ellos están haciendo tres cosas, pues nosotros vamos a coger 10, 15, 20 ideas, las siguientes, y lo que vamos a hacer es hacer experimentación con ellas. Vamos a hacer, peque, como hemos dicho antes, a lo mejor es un smoke test, a lo mejor es una pequeña validación, a lo mejor es hacer, una simplificación de la funcionalidad para ver el impacto. Podemos, somos muy ágiles haciendo experimentos. Eh, lo, lo importante sobre todo es para nosotros en ese periodo de tiempo ser capaces de cada experimento sacar un resultado y decir, oye, pues esto realmente impacta en, en el KPI de negocio que tú esperabas o no. Entonces, lo que funciona se devuelve a backlog y dices, oye, esto merece la pena implementarlo y encima actualizas la, el posible impacto en negocio porque ahora tienes más datos y lo que no te funciona lo descartas o al menos lo pasas a, a, al equipo para que sepan que es algo descartable salvo que haya otra motivación de negocio para, para que, que te merezca la pena hacerlo. Este proceso es súper interesante porque al final lo que te hace es te ahorra mucho dinero y tiempo, ¿vale? Te permite ser mucho más rápido. Aprendizaje número 5, que es... Muy, eh, probar una hipótesis antes de, de pagar por una herramienta cara. ¿no? En e-commerce es muy habitual integrar muchas herramientas eh, y cada herramienta que integras en un e-commerce tiene dos cosas. Uno, que hay que pagarla. ¿eh? Esto duele por lo general. Y dos, que además muchas veces generan un, un aumento de tiempo de carga. No porque sean tools lentas, sino por al final cuantas más cosas tienes en una página, pues, pues más lento es. Entonces, hay un coste en probar una herramienta. Eh, históricamente se ha dicho, oye, pues la pago tres meses, seis meses, la contrato un año, la apruebo y veo qué tal, y luego renuevo o no renuevo. Bueno, pues esto tiene un coste de, de instalación de la herramienta, tiene un coste de, de, de. hay que meterlo en backlog, tienes que ponerlo. Eh, bueno, cuesta dinero y tiempo. Y además. Eh, cuando lo haces así, luego muchas veces no hay un seguimiento para ver realmente si esto me aporta o no, Eso, la integro como tengo otra cosa en backlog, pues me pasa la siguiente y se queda ahí funcionando y ni le dedico el cariño suficiente para que la herramienta funcione, ni siquiera luego le extraigo le valor, entonces lo otro que muchas veces planteamos es oye, antes de integrar una herramienta compleja ¿Podemos hacer un test haciendo una integración mínima mediante Google Tag Manager o haciendo un sustituto para ver si esto funciona? Sacar datos de negocio, ver si tiene impacto y luego ver si merece la pena ir a más o no, ¿Vale? Esto, por ejemplo, lo hicimos con, eh, con el equipo de Hawkers. Ellos están planteando hacer un eh, integrar alguna tecnología o de, de como de un probador virtual que te fuera capaz incluso de recomendar gafas en función de, de la forma de, de tu cara. Eh, están valorando pues eh, eh, herramientas externas, hacerlo interno y tal, pues eh, al final, sea como fuere, iba a ser un, un poco doloroso y un poco caro, no por decirlo así, pero había una oportunidad que es mejorar la experiencia de usuario. Es, sabíamos eh, que hay usuarios que no saben qué gafas elegir y que necesitan como esa recomendación. Entonces, antes de nada, lo que dijimos es cómo podemos validarlo esto de la forma más fácil posible, hacer un MVP. Y lo que hicimos fue, nada, pues al final un pequeño proceso donde le decimos al usuario, te ayudamos a encontrar las gafas, ¿vale? Te las recomendamos, te vamos a pedir 3, 4 datos y te facilitamos. Entonces creamos como un formulario donde le decíamos, oye, ¿qué look quieres conseguir? ¿Eh, ¿Masculino, femenino o neutro? ¿Cuál es la forma de tu cara? Pues triangular, redondeada o no sé qué. Respondías estas dos cosas... Y te dice, tengo ya claro cuáles son las gafas que te recomendaría. Le das al botón de ver y lo que te llevamos es al listado de gafas filtrados por, por las cosas que te has dicho. no? Las gafas están etiquetadas como masculinas, femeninas, neutras y la forma de la cara. De esta forma podemos enviar rápidamente al usuario, sin hacer ningún desarrollo tecnológico, a un, li a un listado de gafas con los filtros aplicados. Le pasa los filtros en la URL técnicamente, formas de solucionarlo. Y lo que nos permitía es hacer un MVP. Esto lo hicimos muy rápidamente, lo probamos y conseguimos duplicar la conversión de aquellos usuarios que, que, que pasaban por este proceso, o sea, los que pasaban por el recomendador, les vendíamos el doble. Lo que, además de aumentar las ventas, nos permite confirmar la hipótesis de que merece la pena dedicarle chicha aquí, ¿no? Merece la pena dedicarle recursos y cariño a esta parte. Sexto aprendizaje, eh, pues experimentando ¿no? a gran escala. Y es que la experimentación nos permite mejorar decisiones de negocio. Mejorar y a veces articular. Esto, por ejemplo, lo hacemos con, con, bueno, pues con clientes como Zara, con grandes retailers y con otros clientes bastante grandes que tienen muchos equipos y donde estos clientes ya desde hace tiempo eh, utilizan esta vez eh, otros tipos de experimentación para validar hipótesis de, eh, de negocio. Y por lo general suelen tener muchos stakeholders pidiendo cosas, ¿no? Oye, pues porque, porque tienes a los directores de, bueno, los responsables de cada categoría que quieren hacer cambios en cómo se ordenan los productos de, de su categoría o porque quieren tener una subcategoría que tenga más visibilidad. Hay un montón de pequeñas decisiones de este tipo eh, y, y algunas incluso más complejas, ¿no? Pues, oye, sobre cómo hacer cross-selling, sobre cómo promocionar determinados productos en el carrito, en el checkout y este tipo de cosas. Pero claro, Tienes muchas decisiones a la vez. Eh, y no están, muchas veces no están articuladas. Y muchas veces suceden dos cambios a la vez que est se están como solapando unos con otros y no tienen los efectos claros de uno o del otro. No está bien medido. A aquí, en estos casos, nosotros creemos que la experimentación, y es como lo hacemos, eh, eh, puede servir un poco para. Para coordinar absolutamente todo esto. En este caso, un poco lo que hace, funcionamos es como, como, como un centro de experimentación donde recibimos todas estas necesidades de, de hipótesis de los stakeholders. Eh, eh, analizamos nosotros previamente eh, cuál es el KPI los KPIs que queremos eh, mejorar y cuáles son los posibles que podríamos estar afectando, porque a veces mejoras una cosa y estropeas otra, entonces lo tenemos claro antes de diseñar el experimento diseñamos y ejecutamos el experimento y lo que hacemos luego es un análisis posterior de, oye, ¿cómo con este cambio, este experimento hemos afectado el KPI principal y los siguientes KPIs y cuáles son los efectos secundarios de cada una de estas decisiones y cuál es el coste de llevar esta decisión a producción. Por lo tanto, al final, lo que consigues es que la experimentación te permite eh, valorar cada una de las decisiones de negocio, si realmente eh, cumplen la hipótesis inicial o no, cuáles son los efectos secundarios a nivel de negocio y la toma de decisiones mucho mejor. Incluso te permite orquestar distintas decisiones, pues que muchas veces van una en contra de la otra. De esta forma las estás orquestando. Y esto, evidentemente, lo puedes hacer. Nosotros lo hacemos como agencia porque es nuestro, nuestro foco, ¿no? Como, pero eh, los equipos internos también lo pueden hacer. Lo más importante es entender que la experimentación es una herramienta que te permita orquestar estas decisiones de negocio. Aprendizaje número siete. Es que las best practices están muy bien y son muy útiles pues cuando, cuando, hasta que tienes un nivel, pero a partir de un punto, si quieres ser el best in class, si quieres ser el mejor, pues te las tienes que cargar. Eh, ¿Por qué? Porque si haces lo mismo que todo el mundo, pues vas a conseguir pues, como mucho lo que consiguen ellos. Si vas un pasito más y encuentras una forma distinta y mejor, que no siempre es simple, lo complicado, es encontrar lo distinto y mejor, pues no, no vas a llegar ahí. Y esto, por ejemplo, lo hicimos en, con, con Javayanas. Hemos muy bien documentado nuestro caso de éxito, pero... Pero hay una parte que es la que quiero resaltar y es que nos encontramos en un momento determinado que... Que, claro, que ellos tienen unas buenas ventas, pero eh, que mucha gente compraba usando el guest, el guest checkout, por lo tanto, no te dejan los, el email para luego poder trabajarlo a nivel de marketing y conseguir una segunda o una tercera venta. En si un producto pues como, como las chanclas, que es un producto que se compra una vez al año y demás, es tener ese email es lo que te permite luego tener una cierta opción de a futuro poderle vender más productos. Si no estás continuamente haciendo venta a un usuario, eh, con solo una unidad por, por pedido. ¿no? Entonces, para desbloquear este reto, lo que dijimos es: venga, si hay mucha gente que compra por el, el Get Checkout y no nos deja los datos, ¿hay alguna forma de facilitar que esta gente eh, se registre, por decirlo así, y nos dé permiso para, para escribirles y este tipo de cosas? Y cuando veías las best practices, todas te dicen que hay muchos usuarios que quieren Get Checkout y se lo tienes que dar porque si no van a convertir menos. Dijimos, bueno, vamos, vamos a pegar un salto al vacío. Es este un salto al vacío que, que yo pensaba que no iba a funcionar. Por, por lo mismo, estoy muy influenciado por estas best practices, ¿no? Pero decidimos pegar el salto al vacío y hacer un experimento. Eh, en este caso, lo que hicimos es, venga, vamos a integrar en, en el propio proceso de checkout la opción de que el usuario se pueda pueda poner su password y registrarte en este mismo momento sin crear un flujo distinto. Pero como sabemos que eso puede penalizar la conversión, lo que vamos a añadir son tres puntos de abajo explicando el por qué te tienes que registrar. ¿vale? Entonces, al final estos puntos eran, oye, pues si te registra, pues puedes hacer seguimiento de tus pedidos, puedes ver tu historial de pedidos, eh, puedes una serie de cosas que, que registrándote tienes, tienes acceso. Eh, y que ya estaban ahí. Es decir, si ya te registrabas antes, ya tenías acceso a esas cosas. Pero como no se lo recordábamos en ningún punto, es decir, el usuario llega aquí... Eh, al, al checkout, le da que es checkout porque no tiene, eh, eh, no se le tangibiliza en ese momento las ventajas que tiene el registrarse. Entonces, al final lo que estamos haciendo simplemente es facilitar el registro dentro del propio proceso y tangibilizando cuáles son las ventajas. Pues bueno, pues no solo conseguimos muchas más altas, es decir, conseguimos un crecimiento del 555% en usuarios que nos dejaban el email, que era el objetivo, y pensamos que podría tener una afección negativa a la conversión, pero no conseguimos un 32,67% de incremento en ventas. Y justo porque creemos que, eh, eh, y esta es la hipótesis, que al resaltar los motivos por los que eh, te deberías dejar tu email, en el fondo estamos resaltando cosas buenas del negocio. Oye, pues que, que puedes luego tener un histórico, que puedes devolver los productos, que te vamos a hacer un tracking y un seguimiento del pedido. Estás generando todavía más confianza en un punto crítico. Así que, bueno, pues este salto al vacío al final evidentemente fue un gran hit y ha sido algo que, que nos ha dado eh, muchas alegrías. Merece la pena a veces pegarse ese salto a ver, a ver qué pasa. Eh, punto número 8 y aprendizaje número 8 y es que cualquier tipo de experimentación que tenga que ver con la segmentación eh, de las comunicaciones para... Jugar, ¿no? Experimentar distintas formas de comunicar con distintos segmentos. ¿Suele? ¿Suele? ¿Y esto suele pasar? Funcionar bien. Esto, por ejemplo, lo hicimos con, con Josepo. Josepo. Bueno, trabajamos con el equipazo de Luis Flores, que son, es un crack y son unos cracks y sobre todo tiene una mentalidad mucho de, de esto, ¿no? De experimentar en un, en un sitio ya tan consolidado como es, Josepo, es Continuamente estar eh, experimentando y probando cosas. Su caso, un poco lo que vimos es, ellos ya estaban, de toda su base de datos, están trabajando con, con, pues los, con los clientes más fieles en un programa de, de fidelización y esa parte la están eh, ya trabajando de una forma bastante inteligente y buscando eh, una fidelización omnicanal con sus tiendas y demás. Tenía mucho sentido, pero vimos una oportunidad de que había los usuarios menos fieles, ¿vale? Que son... Los usuarios que, que una vez que haces análisis RFM, recencia, frecuencia y valor monetario, pues los que se quedan en hibernando, que son usuarios que hace mucho que no te compran, en riesgo no puedes perderlo, que son usuarios que te han comprado mucho en el pasado y no te compran, pues vemos que había bastantes usuarios y que merecía la pena y que podíamos crear distintos flujos para cada uno de estos perfiles. Lo que hicimos es automatizar todo un sistema en este caso, utilizando Connective, que ya lo usaba la, la compañía, y utilizando la segmentación RFM, que además Connective desde hace un tiempo ya la implementa directamente, por lo tanto, es súper fácil de, de utilizar. Nosotros nos complicamos, en este caso, un pelín más la vida, pero por temas muy concretos. Pero bueno, utilizando Connective, segmentación RFM, generamos segmentos, estos tres segmentos. Gente que está en el segmento que llamamos hibernando, que es que me ha comprado una o dos veces en el pasado y hace mucho que no me compra. Gente que está en riesgo, que me has hecho tres o cuatro compras y hace mucho que no me compra. Y gente que los llamamos no puedes perderlos en, en las segmentaciones RFM, que son que me han comprado cinco más compras en el pasado, pero hace mucho que no me compran. Y lo que creamos es un flujo de comunicación bastante potente para cada uno de estos, donde pues, a alguno le damos un descuento, en otro le preguntamos qué había pasado, generamos distintas conversaciones. Resultado, personalizando todo esto. 9,16% de incremento en ventas y demuestra una vez más que merece la pena estar continuamente experimentando, iterando y ajustando los mensajes para este tipo de segmentos. Bueno, Y para mí, en general, la matriz RFM es una muy buena forma de segmentar a tus usuarios y generar esta comunicación más personalizada. Y último punto, pero no menos importante. Aprendizaje experimenta o muere. Yo creo que es un poco el, el, el, el futuro y un poco lo que necesitan muchas empresas. Cuando hablamos con, con muchos de nuestros clientes, además de estos beneficios concretos e incrementos concretos que evidentemente es lo que buscan trabajando con, eh, con nosotros, sacamos muchas conclusiones de cómo impacta la experimentación en las empresas. Y no solo lo que hacemos nosotros, sino cómo esa cultura del lo, cómo hacemos nosotros las cosas permea a la organización y hace que ellos empiecen a hacer cosas de forma distinta. ¿no? Por ejemplo, eh, Juan García, que es uno de los fundadores de, de Tuyos, que están revolucionando el mundo de los seguros, bueno, nos decía que, que, que viendo... Todo lo que estamos haciendo con ellos están permeando la cultura de experimentación, en, incluso en toda la parte de producto. Ellos tienen una parte de desarrollo de producto eh, súper fuerte y lo están implementando también en toda la compañía. ¿no? Es decir, es una startup y están cogiendo esta mentalidad de experimentación para estar continuamente probando cosas. Y me consta además que están probando pues, pues cómo integrar tecnologías de IA en todos, generación de contenido y cosas de este tipo. ¿no? Es decir, están probando continuamente. Nos ha pasado también pues, cuando trabajamos con, eh, con Corporate, que al final ven que en esta experimentación, esta forma de hacer las cosas, permite ganar mucha velocidad para optimizar el producto y eso permite reducir el time to market de muchas cosas. Eh, a veces pues porque reducimos el backlog, no porque descartamos cosas, por lo tanto tardas menos en hacer cosas que había en el backlog que, que se hubieran quedado priorizadas peor en un momento determinado. A veces porque para llegar, a, eh, para tener mejor time to market, sacas una versión más rápida para simplemente ver esos KPIs y te permite tomar decisiones antes. no Entonces, si lo quieres ver es como esa transformación, no dejar de ser la NASA y tener proyectos muy claros, muy cerrados, super validados, que luego muchas veces no funcionan o no llegan, ¿Vale? A ser más SpaceX que es, oye, vamos a arriesgarnos un poquito, vamos a probar cosas porque en el camino vamos a tirar fuera todo lo que no funciona y lo que funciona lo vamos a empoderar y llevar al siguiente nivel. Entonces, la experimentación en esto es muy importante. De hecho, como os decía al principio, yo estoy trabajando en, en un libro que se llama Experimenta o muere. Y si te interesa estar al día, te puedes apuntar a mi newsletter sobre sobrecrecer.com, donde eh, iré compartiendo algunos capítulos para recibir feedback y demás. Poco más, espero que te haya parecido interesante estos nueve aprendizajes que hemos tenido en has experimentando con e-commerce a gran escala, que son aplicables a cualquier otro tipo de negocio. Y como siempre, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.